En Venezuela se ha anunciado recientemente la adquisición de un paquete llamado Celebrate UDEF 2, que es un paquete informático para el espionaje, para extraer datos de teléfonos y computadoras. Este anuncio lo ha hecho el gobierno nacional en el marco de una feria de tecnología y seguridad informática. Se levantan las alertas. Primero, esto demuestra entonces que no se tenía un software parecido y eso quizás explica por qué hay tantos casos de detenciones arbitrarias, secuestros y robos de equipo en los que a las personas se les golpea para que den las claves y puedan acceder entonces a computadoras y teléfonos para extraer datos. Lo segundo es que cuando el gobierno anuncia que va a tener este tipo de cosas, pues quizás se une a las decenas de países en el mundo que compra este tipo de software con el agregado de que Venezuela se hace en el marco de violaciones graves de derechos humanos, sobre todo porque no hay un uso en este caso judicial, jurídico siguiendo investigaciones sino que más bien se hace por la vía de los abusos. El tercer punto importante es que Celebrate UDEF 2 es un software que en realidad viene de Israel y es curioso que un gobierno del chavismo termine comprándole tecnología a Israel un país no solamente del que se ha expulsado su embajada de Venezuela se han roto relaciones, sino que además ha recibido la maldición de Hugo Chávez en un espacio público. Eso hace esto todo muy curioso y bastante incoherente en el mundo ideológico del chavismo. ¿De verdad comprarle software a Israel? Lo que significa entonces es que ni China, ni Rusia, ni Bielorrusia, ni Irán, ni Siria, ni ningún otro hermano ideológico pareciera que esté prestando ayuda en estas materias. Pero viene la otra duda ¿por qué anunciarlo? ¿Es una amenaza? ¿La idea es que la gente sienta miedo? ¿La idea es que la gente empiece a cuidar más los teléfonos? ¿Es de verdad muy extraño un anuncio en medio de tanta incertidumbre en Venezuela. Viene entonces el momento de los usuarios. ¿Qué puede hacer la gente cuando se le advierte que su teléfono puede ser craqueado, puede ser rota su seguridad para extraer datos? Pues evidentemente hay intuitivamente algunas maneras de protegerse como Mantener información que sea segura, entender que los teléfonos son equipos vulnerables, que la privacidad está en riesgo constantemente Y que además hay formas de borrado de contenido que son muy sofisticadas A la gente le pareciera molestar mucho eso, pero se deben seguir unos protocolos y unos pasos para borrar a profundidad los datos que estén en cualquier equipo Otra cosa que ayuda y esto también es materia legal porque la protección de los ciudadanos en su privacidad es algo que está incluso consagrado por la ONU y por organismos internacionales que protegen la privacidad del individuo, es que la gente pueda tener equipos actualizados y con sistemas de encriptación de alto nivel que retrasen, impidan, afecten la capacidad de espionaje y craqueo que tienen estas herramientas. Nuevamente, en el marco de investigaciones judiciales, en Estado de Derecho y en democracia, es posible que este tipo de herramientas tengan un uso legítimo. Pero en el caso de Venezuela, donde ninguna de estas condiciones se cumple, estamos ante una violación de derechos humanos humanas avisada para la cual la gente tiene que reclamar. Por eso hay organizaciones de la sociedad civil que no solamente han elevado la queja dentro de Venezuela, sino también a los proveedores de estos servicios para que tengan más cuidado y que estas herramientas no caigan en muy malas manos. Soy Luis Carlos Díaz y análisis y opiniones como esta y muchas más las puedes obtener en patreon.com slash Carlos